¿Te has preguntado cómo se formó la Biblia y quiénes ayudaron a hacerla? Pues hoy en Catholic Kids te contamos la historia de la Biblia. Anteriormente la Biblia no estaba formada como hoy la conocemos, pero para saber cómo se formó vamos a trasladarnos muchísimos años atrás. Antiguamente, la evangelización o predicación se transmitía de manera oral, es decir, de boca en boca. Hijito, Dios creó el mundo en solo siete días, ¿te lo imaginas? Wow. Con el pasar de los años, fueron distintos autores que hasta hoy se desconoce su identidad. Estos iban plasmando toda esa predicación e historias en papiros. Así fueron surgiendo las distintas historias que hoy conocemos como la historia de la creación, la historia de Abraham, Moisés y los diez mandamientos, entre otros. El tiempo en que Jesús vivía en la tierra ya existían las sagradas escrituras hechas en papiros, al que llamamos el Antiguo Testamento. Después de la llegada de Jesús se comenzaron a escribir nuevas historias en torno a él. Donde se da inicio al Nuevo Testamento En el cual los primeros libros en escribirse Fueron los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan Pidan y se les dará Busquen y hallarán Llamen y se les abrirá las puertas Allí encontramos su vida, sus enseñanzas y sus milagros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 Estas cartas permanecían en esos lugares. Luego de muchos años llegó un papa, San Damaso I, que dijo No puede ser que todos estos libros estén desordenados. Debemos de juntarlo todos en un solo libro para que la gente tenga de dónde guiarse. ¡Hagámoslo! Y es así donde este superpapa fue en busca de todos estos libros Y los juntó en uno solo Por ejemplo, fue a Filipo y trajo las cartas de los filipenses Présteme eso, por favor Se fue a Roma y trajo el libro a los romanos ¡Listo! ¡Acabé! Y fue en el año 382 en el que él presenta al mundo entero lo que hoy conocemos como la Biblia, constituida por 73 libros, 46 en el antiguo y 27 en el nuevo. Y le dice al mundo entero, esto es palabra de Dios. Eso es todo por hoy. ¡Feliz mes de la Biblia!